Vamos adelante en Boulevard, en la sintonía de Radio Euskadi, con nuestro siguiente invitado, el secretario general de Podemos Euskadi, Lander Martínez, Egunon. Es Egunon? ¿Es posible evitar las elecciones? Bueno, eh, materialmente sí. Todavía quedan horas, todavía hasta las seis de la tarde no, no pasa Pedro Sánchez por, por reunirse con el Rey y, y bueno, y, habrá eh, que ver ahí también si al final acabamos se acaba viendo una proclamación de un candidato o no, y eso daría más horas hasta que hubiera un pleno. Por lo tanto, eh, materialmente sí, sí que es cierto que a día de hoy la postura de, de Pedro Sánchez está tan, tan enconada que, que yo veo complicaciones a la hora de cambiársela. Uh -huh. La de Pedro Sánchez está enconada, la de Podemos no. Hombre, yo creo que con todas las dificultades que trae una negociación eh, y con cualquier error que se haya podido cometer, desde luego, si hacemos una cuenta atrás, desde que fue el 28 de abril hasta ahora, quien más ha cedido en todo esto ha sido Mías Podemos. Es decir, desde eh, cambiar cuáles eran lo, los contenidos de la negociación, aceptar una serie de contenidos, retirar a Pablo Iglesias de de una posible presencia en el gobierno eh, a día de hoy eh, contemplar opciones como la de eh, el estar un solo un tiempo va en el gobierno como contemplar el propio acuerdo de julio que era un buen punto de partida para, o incluso que sería prácticamente aceptado a día de hoy es decir, que si hacemos una lista de cuestiones en las que eh, Unidas Podemos ha movido, creo que son unas cuantas eh, ¿Cuál es la lista de cuestiones en las que Pedro Sánchez se ha movido? ¿Se le ha olvidado una? ¿Que ustedes votaron no en la investidura con una propuesta de coalición? Nosotros votamos eh, una abstención. Mm, bueno, que equivale, a, que equivale a un no. Faltaba, bueno, era un, era un gesto, no es lo mismo, porque al fin y al cabo lo que se trataba de mostrar era un gesto de buena voluntad eh, para seguir negociando, porque al fin y al cabo es que eh, llevábamos 48 horas hablando. 48 horas para formar un gobierno, para formar un gobierno progresista, para formar un gobierno progresista que por primera vez iba a tener una forma en el Estado que, que hacía muchos años que, que no había tenido y, y eso requería de, de más tiempo y requería desde luego de que nos hubiéramos sentado antes a negociar. Hemos tenido este tiempo y durante este tiempo... Eh, yo creo que, eh, ya digo, con todos los errores que se hayan podido cometer, Unidas Podemos eh, ha cedido en muchas cuestiones. No sé cuál es la lista de cesiones que ha hecho Pedro Sánchez a día de hoy, más allá de tratar de negociar con nosotros un gobierno y pedirle a la derecha que se abstenga para dejarle paso gratis. Uh -huh. Hablado en estas últimas horas con Echenique, con, con Iglesias, ¿van a plantear alguna última oferta? Yo en, en las últimas horas no. Evidentemente he tenido un contacto permanente para conocer el estado de las negociaciones, pero desde que no se reúnen eh, los grupos negociadores, ya esto queda en manos de Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. Por eso mismo, este fin de semana decía que yo tenía la esperanza de que en el último momento, tanto Pedro, Pedro Sánchez como Pablo Iglesias se sentaran eh, cara a cara y, y pudieran eh, resolver eh, el, lo que en lo que se encuentra a día de hoy eh, el Estado. Eh, pero. También es verdad que cualquier oferta de reunión cara a cara ha sido rechazada. Entonces, bueno, pues la verdad es que queda muy poco margen, pero todavía quedan horas hasta que tanto Pablo Iglesias como Pedro Sánchez pasen por el despacho del Rey. Uh -huh. eh, ¿Usted defiende que para evitar las elecciones pueda haber alguna fórmula alternativa que no pase necesariamente por la coalición? Bueno, yo defiendo que ahí es una prioridad evitar las elecciones y que en un momento dado eh, eso quizás merece una reflexión pero a día de hoy la postura que se debatió en el partido y que y que está y que se y que ha salido se ha tratado de llevar adelante es la del gobierno de coalición y encima creo que estamos intentando ser muy creativos para poder agotar todas las vías de diálogo en el sentido del gobierno de coalición Sí que es cierto que creo que todavía quedan horas para trabajar y que se debe trabajar para evitar las elecciones, pero como he dicho antes, ahora ya eh, esa reflexión está en manos de la Ejecutiva Estatal y, y de lo que pueda comunicar Pablo Iglesias con Pedro Sánchez. ¿Alguien les puede convencer? ¿A nosotros o al Partido Socialista? A los miembros de la Ejecutiva, a Pablo Iglesias básicamente. Bueno, yo creo que eh, al fin y al cabo somos un, una organización política plural en la que hay eh, muchas muchas partes, desde, desde lo que le podamos decir desde Euskadi o cualquier federación estatal, eh, los compañeros de, de, de, de federación como puede ser eh, de los comunes, es decir eh, la postura que pueda tener Izquierda Unida, es decir son muchos elementos que que evidentemente influyen en todo tipo de decisiones, pero creo que, que todo el mundo ha expresado su opinión, la propia Dacolao el, el domingo dijo claramente que el, se debía de trabajar o que el único objetivo debía de ser evitar una repetición de elecciones. Entonces, es decir, las cartas están sobre la mesa. Ya digo que ahora, a día de hoy, eh, en, en las pocas horas que puedan quedar, eh, la mayor parte... De, de la decisión está en manos de, de quienes pueden juntarse cara a cara y decir resolver esto que son eh, por y esas ¿Se les ha adelantado Albert Rivera en todo caso? Bueno, adelantar no se adelantar yo creo que Albert Rivera lo que decir, hay movimientos políticos que tienen cierta sutileza y hay movimientos políticos que, que tienen eh, que de sutileza no tienen nada y Albert Rivera ha estado eh, callado más de un mes para salir en el último momento en el último momento a, a hacer una oferta que tiene más de electoral y de, de de publicar su posición política en lo que va a ser una presunta campaña, ¿no? Que en tratar de, de desbloquear cualquier situación en el Estado, porque evidentemente, eh, bueno, pues eh, hablar de 155, hablar de romper un gobierno. Eh, eh, y, y donde debería estar la materia, ¿no?, que es en los compromisos económicos, pues no he visto yo ningún detalle, es decir, era muy concreto en lo que había que hacer en Navarra, era muy concreto en lo que va a hacer en Cataluña, y luego ya si sí es un compromiso con la economía y tal, que viene una crisis. Bueno, pues yo creo que, que evidentemente es un movimiento electoral que todo el mundo lo ha visto al vuelo y que ha recibido una negativa por todas partes, si bien es cierto que eh, deja entrever una, un detalle sobre el Partido Socialista que es que dicen que no a todo mm. eh, Me acaban de pasar una nota sobre el Partido Socialista sobre Ábalos, que ustedes saben señor Martínez, que, uh -huh. que está bastante al corriente de lo que sucede eh, y que ha dicho en Radio Nacional de España que el PSOE valora el cambio de posición de ciudadanos al ofrecer su abstención y se abre a que Pedro Sánchez se vea con Albert Rivera para discutir este escenario si se trata de una oferta sincera bueno, pues eh, evidentemente otro cambio, otro giro más de, de guión en lo que en lo que se puede, bueno, en lo que está pasando, por eso mismo yo sostengo que en las últimas horas pueden pasar muchas cosas y que todavía hay esperanza de que de que haya un gobierno progresista, eh, hombre, a mí me decepcionaría por parte del Partido Socialista, que después de la cantidad de opciones y de ofertas que ha recibido por parte de Unidas Podemos, que la abstención de Unidas Podemos ya está encima de la mesa, porque ya se confirmó hace unos días que la abstención la tenían eh, la tenían eh, eh, ganada, es decir, que se trataba de, de encontrar la forma de sumar los síes. Eh, pero Sánchez, a última hora, en vez de sentarse con Pablo Iglesias cara a cara, que es lo que le ha pedido en, en la última semana, se viniera a, a dialogar con con Albert Rivera, cuando las propuestas principales que, que le ha puesto encima de la mesa, pues hombre, a mí me parecen que de progreso democrático, progreso económico, progreso social e incluso cohesión territorial, tienen poco. Son más bien agresivas, son evidentemente preelectorales, y qué le voy a decir, pues de, por ejemplo, la ruptura de un gobierno de Navarra, que creo que ha costado mucho construir, que creo que va a funcionar muy bien. Uh -huh. Sugiere que el Partido Socialista, o Pedro Sánchez al menos, puede tener... La tentación de pactar antes con Ciudadanos que con Unidas Podemos. Bueno, yo creo pero eso no es una novedad. Es decir, eso es un debate que se ha tenido durante mucho tiempo y además algo que no se ha ocultado. Es decir, cuando tú estás negociando con un socio, con un posible socio, que es Unidas Podemos, y constantemente lo que pides es eh, que al otro lado del hemiciclo, al Partido Popular y a Ciudadanos, que te dejen el paso libre sin, eh, para que tú solo seas presidente sin tener que atarte a Unidas Podemos, eh, que es no exactamente lo que está ofreciendo Rivera, pero sí desde luego Rivera no le está pidiendo puestos de gobierno, pues no es que haya ocultado en ningún momento Pedro Sánchez la eh, de las ganas o, o lo que podría tener de encontrar un acuerdo con Albert Rivera. Por eso me sorprende también que decir que se venga tan rápido a reunirse cara a cara con Albert Rivera y no tenga la capacidad o incluso eh, la, la honestidad suficiente como para sentarse cara a cara con Polo Iglesias y decirle, mira, es que no, que no quiero hacerlo y ya está, uh -huh. que es lo que tendría que haber hecho desde el primer momento. ¿Y el de, de noviembre cómo le van a decir ustedes a las gentes de, de izquierda que vayan a votar? Pues vamos a tener serias dificultades para hacerlo, pero desde luego vamos a tener que trabajar durante, durante muchas semanas para Por lo menos por parte de, del Carrequín Podemos, que es la parte que a mí me corresponde, para convencer de que hemos hecho todo lo posible para que haya un gobierno progresista desde luego sin renunciar a los errores que se hayan podido cometer, porque en cualquier negociación se cometen errores y, y, y sería muy presuntuoso por nuestra parte decir que no los hemos cometido, y tratando de, de expresar que siga habiendo la posibilidad de, de un nuevo modelo de país, que siga habiendo la posibilidad de un acuerdo eh, progresista que vaya más allá de, de los acuerdos clásicos que que saben que ha habido en el Estado español, principalmente las, las grandes coaliciones o los acuerdos de, de centro y que, y que, bueno, que a pesar de todo, todavía existe esa posibilidad y que nosotros hemos trabajado durante mucho tiempo para conseguirla y que seguiremos trabajando todo lo posible para que la haya. Pero es innegable que después de lo que fue el... El 28 de abril, después de vencer a la derecha, después de la oportunidad que se nos puso encima de la mesa para construir un gobierno progresista, que hubiera elecciones, pues generaría cierta desmovilización en, en el sector progresista del país, uh -huh. eh, La apuesta de, de Lander Martínez o la apuesta de, del Carrequín Podemos sería eh, ir a nuevas elecciones para tratar de repetir el mismo esquema, PSOE más unidas Podemos, o, o cree que el campo de juego ya sería distinto. Hombre, eh, yo creo que la apuesta tiene que ser siempre a gobiernos progresistas y la apuesta tiene que ser a, a eh, la misma que hemos hecho ahora, efectivamente. Otra cosa es que el campo de juego sea distinto porque creo que el Partido Socialista, pues eh, quizás en un momento dado eh, tuviera una postura más explícita y directamente renunciara a, a, a negociar con, con Unidas Podemos algo que podría suceder perfectamente. Sobre todo, pues bueno, ahora veremos cómo progresa la mañana y, y si se dan ese tipo de reuniones, etcétera, Pero lo que, si algo podemos interpretar del 28 de abril es que hay un congreso con eh, cinco fuerzas mayoritarias, Luego, todas las fuerzas que corresponden a Cataluña, a Euskadi, a Cantabria, etcétera, Por lo tanto, un Congreso fragmentado en el que gobernar en solitario con mayoría absoluta es imposible. Es decir, ir a las elecciones o a unas elecciones con un esquema de gobierno en solitario es algo poco realista. Desde luego sería muy poco realista por parte del Carrequín Podemos ir a unas elecciones eh, bueno, planteando que, no sé, que vamos a gobernar nosotros solos cuando el, el partido que a día de hoy tiene más eh, diputados en el Congreso tiene 123 o 126. Es decir, mm. Que, mm. ¿Como último recurso le daría los votos gratis a Pedro Sánchez? ¿Como último recurso ante qué? ¿Como último recurso ante una repetición, electoral. una repetición electoral? Bueno, eh, creo que a mí no me gustaría tener que verme en esa tesitura. Es decir, no me gustaría tener que verme en esa tesitura porque Pero si quiere sea. decir que se ha estirado la cuerda de, de Unidas Podemos al máximo. Como último recurso me lo pensaría. Último recurso me lo pensaría. Pero desde luego tendría que analizar eh, muy bien. Eh, las condiciones en las que se daría o la estabilidad que le podría dar eh, al Estado eh, bueno pues una opción de ese tipo eh, y yo no la tengo todas conmigo en ese caso, sobre todo eh, después de, de haber visto que la voluntad del Partido Socialista no es eh, estar con Unidas Podemos bueno, pues qué garantías voy a tener yo de que si garantizo eh, bueno, que por lo menos que haya un gobierno, empezando por ahí Vamos a bueno, aportar la estabilidad al Estado, vamos a obtener eh, propuestas en materia social, en materia presupuestaria, en materia económica, que van a permitir la continuidad de políticas progresistas en el Estado. Tendría que haber una, una reflexión profunda al respecto y no sé si hay tiempo para hacer esa reflexión. Mm. El viernes es el pleno de política general en el Parlamento Vasco, es el último pleno de estas características en lo que queda de legislatura. A esta legislatura le queda eh, prácticamente un año. ¿Qué es lo que va a decir el Carrequín Podemos en ese pleno? Bueno, pues varias cosas, porque también eh, da para decir unas cuantas cosas. Eh, eh, evidentemente no es un pleno igual al que pudimos tener hace tres años, hace dos años. Eh, por varias razones. Uno, porque es el último. Se acaba la legislatura. Y la segunda razón, porque eh, tenemos un futuro complejo como país. Tenemos un futuro que se enfrenta a retos a los que se enfrenta en realidad a día de hoy cualquier, eh, cualquier país en, en Europa. Eh, incertidumbre a nivel global, económica, incertidumbre a nivel europea, política y económica. No sabemos lo que va a pasar con el Brexit, eso afecta o puede afectar directamente a la economía vasca y desde luego eh, una posible recesión económica en que bueno que ya, ya ha sido, nosotros hace más de medio año ya avisamos de esto al Lendakari en el Pleno y el propio Lendakari ya ha utilizado la, la palabra que nosotros usamos ese día que es la de los, los nubarrones. Por lo tanto nos toca eh, construir un escudo económico para aquellas personas que que, que sufrieron en la crisis no vuelvan a sufrir para que no se vuelvan a repetir esos dramas sociales sobre todo porque si vemos a los datos que han salido este mismo agosto tenemos a muchísimas personas que no han podido mejorar su condición eh, desde la crisis económica y luego hay eh, cuatro grandes ejes en los que hay que seguir trabajando eh, para bueno para poner el país a, los, a la altura de los retos del siglo XXI la transición ecológica, el acompañamiento a nuestra industria para todo el esfuerzo que le supone realizar esa transición y ser una industria pionera y tener empresas pioneras en los próximos años. El feminismo, sin duda, la igualdad social y la juventud que al final es quien a día de hoy está eh, sufriendo eh, de manera más eh, profunda los efectos de aquella crisis de 2008 y que podría ser eh, devastada con una nueva crisis económica uh -huh. eh, plantea usted construir un escudo económico ante los nubarrones de la, de la economía, ¿le uh -huh. está tendiendo la mano al, al gobierno para acuerdos? Bueno, yo creo que eh, en realidad eh, cuando se ha podido hablar en, en condiciones de igualdad y cuando hemos podido llegar a, a acuerdos porque había una voluntad negociadora real eh, nosotros siempre hemos llegado a los acuerdos a los que ...a los que hacía falta... ...y de, desde luego hace falta... Eh, ...son muchas las leyes vitales para Euskadi... ...que hay que aprobar en los próximos meses... ...porque están muchas leyes sin aprobar... ...casi dos tercios... Eh, ...son muchos los pasos adelante que hay que dar en el próximo año... ...si se dan las condiciones para, para avanzar y para negociar... ...y si somos capaces de, de construir leyes progresistas... ...como pasó por ejemplo con la ley de sostenibilidad... ...que la presentó el gobierno una ley que presentó muy floja y que gracias al Carrequín Podemos ha mejorado mucho, es ambiciosa, está a la altura del siglo XXI y no tuvimos ningún reparo en acordarla con el gobierno, pues sí, no tenemos ningún problema en acordar. Uh -huh. eh, ¿Esto se lo han dicho Orcullo ya? ¿Azpiazu? Sí, eh, bueno, eh, lo, cada vez que, que hablamos sobre las leyes que, que quedan por, por aprobar, bueno... Evidentemente no, vamos a hacer ahora un repaso sobre todas las, las leyes que están activas en el Parlamento y sobre todas las leyes que, Hombre, hay, que están hay, por hay venir. ¿Qué es la ley de leyes? que es, que es la de los presupuestos? O sea, eso ya es otro tema. Es, decir, es una ley especial, eh, es un proceso eh, que se da todos los años y, y un proceso que requiere de más esfuerzos por el Gobierno. Requiere eh, de un esfuerzo negociador mayor, es decir, no se trata solo de... Eh, introducir ciertos maquillajes eh, a base de enmiendas eh, para mejorar eh, bueno casi retóricamente unos presupuestos sino se sé, trata de poder aprovechar la oportunidad que tienes de un nuevo año y los retos que tienes de un nuevo año para precisamente para introducir esas medidas como puede ser eh, la, la, la protección de, de las personas ante la crisis, eh, los retos ante la transición ecológica. Lo que trasladamos es lo que llevamos trasladando unos meses, que es cierto que estos ejes a día de hoy están encima de la mesa, es cierto que el gobierno puso estos ejes encima de la mesa eh, cuando marcó sus directrices y evidentemente nosotros no vamos a rehuir a debatir esos ejes, pero eh, si lo que necesitamos es eh, superar estos retos con políticas ambiciosas, pues vamos a necesitar unos presupuestos ambiciosos. cuando los veamos, sabremos, si son lo suficientemente ambiciosos o no. Estamos a día eh, 17 de no de septiembre y los presupuestos como mínimo hasta el 20 de octubre no llegan. Uh -huh. eh, si lo he entendido bien, disposición total a acordar leyes, algunos proyectos de ley que faltan. Lo de los presupuestos está más lejos. Pero los presupuestos requieren de más tiempo, más diálogo y desde luego más información. Uh -huh. porque eh, Por una razón muy sencilla, porque no los hemos visto. Porque no sabemos cuáles son, los, si vamos a encontrar los mismos presupuestos que el año pasado. Es decir, porque hace falta una serie de cambios. ¿no? Si, con, si tanto ha mejorado la macroeconomía en Euskadi y ha bajado el paro y tanto han mejorado las condiciones laborales de las personas, ¿por qué eh, los datos nos dicen que hay más gente que nunca que le cuesta llegar a fin de mes? Bueno, pues entonces habrá que trabajar en esos ámbitos y, y habrá que ver eh, si hay margen de negociación o no que es nosotros siempre hemos dado disponibilidad para negociar. Así que, bueno, pues sí. Eh, creo que esto requerirá más tiempo, requerirá más información cuando sepamos qué es lo que nos presenta el gobierno. Ellos saben perfectamente cuáles son nuestras prioridades porque se las he dicho ahora mismo a usted aquí, pero también porque se las he trasladado a ellos directamente al, al señor Azpiazu y veremos qué presencia tienen estas prioridades en esos presupuestos. Uh -huh. eh, ¿Qué le parece el, el acuerdo alcanzado ayer en la, en la Audiencia Nacional, en el marco de ese macrojuicio que, que se resolvió con un acuerdo? Bueno, hombre, por un lado yo creo que es mejor que, que este tipo de cuestiones se resuelvan vía acuerdo que, que vía de una continuidad mucho más desagradable del juicio. Pero sí que es cierto que me sorprende, en, en cierta medida, el hecho de que bueno, el sábado... Eh, hubiera una manifestación en la que estas personas se proclamaban inocentes y ayer admitían su culpabilidad eso me, me genera una cierta contradicción la verdad ¿por qué? bueno, porque al fin y al cabo eh, luego se puede debatir sobre la conveniencia o no de, de, la, de la admisión pero eh, han admitido una serie de hechos de los que hace un tiempo se proclamaban inocentes Entonces, bueno, pues eh, Sí que esto es mucho más complejo de, de lo que de lo que yo estoy tratando de expresar, pero eh, me reitero, es mucho mejor que se, que se arregle vía acuerdo que, que no encontrarnos con, con un proceso judicial y con unas penas probablemente desproporcionadas que no se corresponderían al tiempo que estamos viviendo. Uh -huh. Ya ha escuchado usted al ministro del Interior decir que, que se han declarado culpables, por lo tanto la Guardia Civil tenía razón. Bueno, eh, a nivel jurídico es así. Es decir, lo que pasa que luego eh, también conocemos cuáles son las complejidades eh, de este tipo de acuerdos y que muchas veces la admisión de culpabilidad también eh, trae otras consecuencias que, que palían las consecuencias penales que puedan tener estas personas. Pero eso que mejor se lo pueden explicar son ellas y, y el mejor puede explicar eh, su culpabilidad o no son ellas. Yo no puedo ir más allá del acuerdo que se ha llegado eh, con la Fiscalía eh, no voy a evaluar nada más porque allí en el acuerdo lo que dice es que han cometido una serie de hechos y con mi conocimiento pues no puedo evaluar más uh -huh. eh, Le voy a preguntar lo mismo que le pregunté ayer a, a Arnaldo Tegui a un año de las elecciones autonómicas que puede ser menos de un año como usted bien sabe eh, ¿no se están tomando con demasiada calma el proceso de, de designación del candidato o candidata al Endacari? Pues no lo creo bueno nosotros hacemos nuestras primarias y entiendo que toca hacerlas pronto pero nos estamos, lo que no podemos hacer es interrumpir el trabajo legislativo y, y, y plantear como he planteado yo ahora mismo en la entrevista que eh, son muchos los retos que, que vienen para el año que viene y, y, y hacer nuestra estrategia política en base a, a las elecciones que abre el año que viene E interrumpir toda nuestra acción legislativa, toda cualquier negociación que pueda haber Para hacer unas primarias de, de candidato o candidata Por lo tanto, pues yo creo que hay momentos políticos mejores y momentos políticos peores Para hacer este tipo de designaciones y cuando lo veamos más apropiado lo haremos uh -huh. Pero a día de hoy hay otras muchas cosas que, que hacer primero Y para la repetición electoral, el PNV repite listas, ¿ustedes? Pues eh, no me ha llegado a la confirmación definitiva, pero entiendo que sí, que repetiremos listas. Pues, bueno, porque al fin y al cabo, si, una, eh, si, si hubiera una repetición electoral, pues la legislatura habría sido mínima. Por lo tanto, eh, prácticamente no se habría dado eh, oportunidad a los congresistas para demostrar eh, si merecen ser votados en primarias de nuevo o no. Uh -huh. Pues Lander Martínez, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana. Es vale, que, recasco. que recasco